Hola. Yo soy Juan Ramón Camarillo y hoy voy a hablar de cómo comparar neveras a la hora de decidir una compra. Desde el año 2015 en Colombia se implementó un reglamento de etiquetado energético de algunos electrodomésticos. Esto con el fin de prevenir que los consumidores puedan ser engañados a la hora de comprar electrodomésticos. Otros objetivos del reglamento son impulsar la utilización de tecnología eficiente en el país y orientar la preferencia de los usuarios hacia equipos de mejor desempeño energético. La etiqueta es bien simple, va en el que van de la A a la G dependiendo del electrodoméstico y en colores que van desde el verde hasta el rojo donde la A representa los equipos de mejor eficiencia y la G son los equipos que tienen mayor consumo pues que son menos eficientes. El RETIQ está dirigido hacia varios electrodomésticos. En este caso voy a hablar de las neveras. En la etiqueta que ya voy a mostrar más adelante, hay información acerca del equipo. Lo mínimo que debe ir es el consumo de la nevera durante un mes de uso continuo, y este dato estará dado en kilovatios hora. Otros datos importantes que van en la etiqueta y que sirven para comparar con otros equipos de similares características, son la capacidad de almacenamiento, que estará en nitros, el sistema de deshielo, que si hace escarcha o no, y la temperatura de operación adecuada, que deben verificar que sea acorde a la temperatura donde viven. Yo he visto que... Casi todos los electrodomésticos tienen la categoría tropical, sin embargo, pues verifiquen que sí sea adecuada donde viven porque si compran, por ejemplo, una de templada extendida y la van a poner en la costa, pues no va a consumir lo que dice la etiqueta, va a consumir más. Aquí muestro la etiqueta de tres neveras similares. La primera es una nevera Samsung con una capacidad de 299 litros. La segunda es una MAVE con una capacidad de 293 litros. La última es una ACEP con una capacidad de 292 litros. El consumo de la primera nevera, aquí como se observa en la etiqueta, es de 32 aproximadamente 32 kilovatios hora, el consumo de la segunda nevera es de 29 aproximadamente kilovatios hora, y el de la última de la MAVE es de 41,4 kilovatios hora por mes. El precio de las neveras es relativamente similar, aquí ven que la Samsung es la más cara, la MAVE es 100 mil pesos más barata y la ASEP es 50 mil pesos más barata que la MAVE y 150 mil más barata que la Samsung. Aquí vemos que la marca no es importante, miren que la MAVE es la nevera que menos consume e incluso es más barata que la Samsung que es la que le siguen consumo. Y vean que, pues la Mave, aunque es la más barata, es la menos eficiente. Consume 50% más que cualquiera de las otras dos. ¿Cuál recomendaría yo? Yo recomendaría, obviamente, la Mave, que es la, la que menor consumo tiene. Para que vean, aquí abajo puse el consumo de la nevera en un año. Vemos que la Mave consume 171 mil pesos, o 53 dólares, y la Acep que es la más barata, consumiría $248,400 pesos. Es decir, en un año de uso se ahorraron más del doble de lo que se iban a ahorrar si compraban la nevera más barata. Teniendo en cuenta que las neveras alcanzan a operar hasta más de 5 años, la diferencia es aún más significativa. Es decir, pues aquí la diferencia es de $80,000 pesos, pero en 5 años ya van a ser $400,000, y si lo traen a valor presente, pues sería mucho más dinero. Bueno, hasta aquí el video de esta semana. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Le de den me gusta si les gustó y comenten lo que quieran. Y más específicamente, sí, de qué les gustaría que hable en el siguiente video. Chao, chao.